Dios le bendiga a todos, mi nombre es Lute Sosa Adán, soy el CEO fundador de mundodecristo.net y aquí a mi lado está mi hermano Richie Sosa, que somos miembros del staff del equipo MDC Amén, así es, y en esta ocasión vamos a proyectar lo que es la plataforma de mundodecristo.net la nueva actualización y esperamos de que sea una gran bendición para ustedes ya que para nosotros lo es y siempre lo ha sido, vamos a comenzar Entrando a mundo de podemos ver todas las áreas que están disponibles. Podemos ver en la que arriba que dice mdc.net. Mdc.net tiene significado como mundo de Si entramos a esa área mundo de cristo.net podemos ver los detalles todo concerniente a nosotros. Ahí está disponible. Entonces pueden entrar ahí y detalladamente pueden leer lo que concierne a nosotros. Aparte del el área de mdc.net si sombrean el clip ahí, también están disponibles otras áreas, las cuales son Equipo MDC. El Equipo MDC es un grupo conformado por 25 personas aproximadamente de la República Dominicana. El Equipo MDC, Mundo de Cristo, es una división del Equipo MDC. Al igual que Mundo de Cristo, también está Imágenes de Fortaleza y Moda Cristiana que se añadió recientemente a nuestra división. Aquí también está la información concerniente a lo que es el equipo MDC. Pueden leer detalladamente esta área y así informarse y estar al tanto concerniente a lo que somos hoy en día. Amén. Si nos vamos al área de comunicados, podemos ver todo lo que concierne en base a comunicado. Comunicado más bien es también nota de prensa, digamos. Nota de prensa. Y estos son los siguientes requisitos que... Uh -huh. Bien, yo estaré aquí para decirles cuáles son los requisitos. Aquí dice Mundo de Quiso. nos ofrecemos la manera más fácil y viable de compartir sus comunicados de prensa con nosotros. Es totalmente gratis. Lo único que debes hacer es enviarnos la información completa vía correo electrónico. Ahí te dice cómo hacerlo, qué necesitas para un buen comunicado de sí. prensa, qué tipos de comunicados se aceptan. Ahí está todo lo que concierne a esa área, todo aquel que le interese pues puede introducirse ahí en, en lo que concierne la pestaña web y ahí está toda la información necesaria, mi sí, hermano. Así es, y muchas personas se preguntan qué tipo de comunicado nosotros aceptamos y estas son las indicaciones también que muchas personas envían comunicado y no saben a qué, a qué área nosotros publicamos. Aquí le daremos lo que son los previews de lo que aceptamos nosotros aceptamos toda la noticia que sea relacionada al ámbito cristiano Lo que significa que aceptamos música, a todo cantante, música, CD, videos, nuevos talentos, etc. En eventos, aceptamos conciertos, eventos musicales, conferencias, cruzadas y fotos de eventos Bien, en libros, aceptamos lo que es nuevos libros, casas editoriales, autores, etc. Otra Otro punto que queremos tocar: muchas personas se preguntaron, se han preguntado y otras se preguntan que por qué no se ha publicado el comunicado que yo he enviado a mundo de sí, sí. Y es una pregunta que otras personas no la hacen, pero queremos decirle que el hecho de usted mandar un comunicado a mundo de no significa que será publicado o que sea nuestra responsabilidad como publicarlo. Así es. Porque ya que muchos de esa moda de prensa que nos envían no son re, no son requeridas, o sea, no, tienen, no se centran bien a lo que es una nota de prensa y no son no tienen contenido apropiados para ser publicado entonces nosotros usamos normas profesionales y tienen que adherirse a la norma de nosotros porque en realidad hacemos la cosa siempre para el Señor y para Dios entendemos de que tenemos que dar lo mejor lo mejor así es siempre tenemos que dar lo mejor y en eso concierne lo que significa el, el área de comunicado de prensa bien otro punto que es un tip o los tips más bien para enviar un buen comunicado de prensa eficaz sí. son los siguientes ahí nosotros pusimos unos cuantos tips eso eh, servirán de ayuda son cuatro puntos eh, el número uno dice aquí hacer una introducción del comunicado de prensa el número dos una bebé biografía eso es opcional claro está el tercero dice añadir a tus a tus contactos esos son las redes sociales el teléfono sitio web etcétera y lo último tomar en cuenta en tener las redes sociales activas o sea alguien que eh, quiere mandar un comunicado de prensa y que su, su noticia se publique vía web, tiene que tener sus redes sociales activas porque es alguien que se va a mover lo, a lo que concierne en el ámbito cristiano. Así es. Aquí dice también que en qué tiempo, eh, a veces las personas nos mandan el comunicado y dicen, bueno, pero en qué tiempo pueden publicar mi comunicado, o sea, ¿por qué tardan tanto? Eso depende porque hay veces que uno tiene más trabajo que otro, a veces sí, actividades sí. que nosotros tenemos que, que cubrir en cierto lugar, sí, como sí. decía mi hermano Luther Sosa. Nosotros tenemos un equipo de 20 personas para arriba. Aproximadamente. Eh, en eso En el país, ahora estamos haciendo los contactos para que personas de afuera también trabajen con nosotros. Y entonces hay veces que no podemos, porque a veces son tantas actividades. Y aquí a veces sí. también nuestro compromiso personal también con Dios. Lo que con nuestra intimidad también a veces. Eh, no podemos estar del todo plenamente concentrado ahí. Pero lo más breve posible que nosotros podamos subir un comunicado de prensa. El máximo son dos días. Sí, muchas veces tenemos que entender que hay veces que nosotros publicamos el comunicado el mismo día que nos lo envían. Entonces sí. depende de cómo nosotros estemos cargados. También porque muchas veces que nos envían muchos comunicados y se nos hace difícil publicarlo sí. todo a la vez. Y también tenemos un límite de publicar porque hay, nosotros no publicamos mucho, mucho a diario. Siempre hay un límite y todo eso. Siempre, pero siempre que el comunicado cumpla los requisitos para ser publicado, estará publicado en el mundo de Cristo. Así Nego. lo haremos Amén. Continuamos eh, en las áreas, y la área que vamos a tocar ahora... Esto es en vivo, señores Eso es en vivo, continuemos. Por eso es que tenemos a veces cosas, sí aquí no, vivo, es, no, no editamos. Bien, nos, no vamos a editar nada porque es en vivo. Sí. Y nos entramos al área de publicidad, aquí arriba, en la sección de arriba, en la parte donde uh -huh. dice MDCnet comunicado, publicidad. Eh, esta es la siguiente manera, D dice de esta manera. Bien, MundoDecriso.net no es una página de medios, música, noticias y editorial Dedicada a promover el ámbito cristiano Que ofrece a sus usuarios o visitantes La oportunidad de enviar su artículo de forma gratuita Para así ser publicado Y también las empresas, marcas y demás asociados Pueden postear sus anuncios en la, en mi la misma esta, esta, perdón, está orientada al público cristiano Así como también a personas seculares Entonces, este es un kit el cual el equipo MDC hizo, junto al CEO fundador Social, sí, así es. para las personas que quieran promover eh, eh, eh, su publicidad sí. vía o sea, web. Puede ser evento, su ministerio, sí. su música, su promoción. evento que tenga que ver con el, con el ámbito del... cristiano. Ah, exacto. Eh, entonces, ¿qué acontece? Nosotros ahí tiramos un, pre, eh, eh, un, un, premium, un kit. premium kit completo Combo. que las personas la pueden descargar vía web. Ahora usted lo descarga si le interesa. Se descarga, le da clic aquí. Y el combo kit, después ya una vez que usted lo descarguen y lo busquen en el destinario de la carpeta donde se descargó. Destinatario, más bien, escúcheme, que estamos en vivo. Sí. Eh, más bien, nos vamos a lo que abrimos. La, claro, la, la o sea, de, debe de tener PDF instalado sí. en, su, en su ordenador. Una vez abierto, nos aparecerá este PDF. El kit, el kit opción ah, de publicidad. Aquí... Hay detalles sobre mundodecristo.net. Aquí está, mira lo que eh, podemos ver: lo que es la, la información de mundo sí. de Cristo, referencia de Wikipedia. Sí, estamos en Wikipedia también. Exacto, pueden buscar en Wikipedia la historia, pueden ver la historia del mundo de Cristo. Y ya desde aquí entonces Comienza la publicidad innovadora. Lo le llamamos innovadoras. Bueno, aquí están todos los. banners gráficos Barner gráficos gráfico y los precios de cada sección. Eh, lo que concierne en la, en la cabecera que es la primera uh -huh. y es la más digamos más, más, la más visible y más, y la visible. más visible. esa paga 115 dólares anual, eh, A, mensual, al, al mes, mensual. Uh -huh. la otra es el slider que es la segunda paga 100 dólares mensual también la tercera Pero, es la en la barra lateral que hay dos exacto que hay dos como pueden ver uno y dos que se apaga 80 y la la, la siguiente es la número 4, que es en el centro de la plataforma, mm. que paga 5, que Se, paga 65, 65, 65, igual que la número 5. Igual que la, la otra parte, que es en la derecha. Ya una vez entonces, ya viendo bien los banners gráficos que tenemos directamente de la página, ahora vamos a, vamos a irnos a lo que es de las redes sociales sí. y son de la siguiente manera. Banner so, gráficos, social, social network. network, redes sociales, diga Eso incluye... Eh... La cabecera de la página de Facebook, el Facebook Group y la cabecera de, del canal de YouTube. Pero en esta ocasión vamos a hablar primero de lo que concierne a la, a la página de Facebook. Sí. Que la portada de la página de Facebook, el costo es una semana. 18 dólares. 12, 15 días. 32 dólares. Y un mes. 60 dólares. Bien, entonces en la siguiente que es, ya esta es el Facebook Group. Que esa es una, una publicidad fija, directamente en el Facebook Group fija. Esa a partir de, de una semana también son, sí, o sea, son 15 dólares. De 15 días son 28 dólares. Y un mes o 50. 50 así es. Bien, continuando, más bien nos vamos al canal pues de la La última. Que esa es la última también, esa es una publicidad ya, pero en esa no, no tenemos publicidad fija de, de una semana. Es de 15 días a un mes. Así es. Que sí. está disponible. Y un 15 días viene siendo... Que oscila entre 25 dólares y un a 40 mes, mensual. Exacto. Ya una vez completado y viendo todo esto, nos vamos a lo que es el combo publicitario, que ese combo te podría interesar, sí. ya que si tú quieres publicar un área y tú quieres hacer, tú tienes una producción y tú quieres esa producción en la cabecera 1, en la portada 2, en la 3, aquí están todos los combos disponibles, aquí están los números. Pero no, no lo vamos a decir en el video, sino que lo vamos a dejar como opción para el que le interese. Muy bien. Eso es opcional. El que le interese, pues descarga el PDF, está en la página web, eh, lo descarga su PC, eh, ahí mira las opciones. Bueno, me conviene esta. En todas hay rebaja, mientras más tiempo más rebaja hay. Así es. Usted puede calcularlo, todo eso, porque lo que queremos es poder llegar a donde las personas quizá no puedan llegar. Sí. Queremos hacer la cosa bien para Dios. Lo que hacemos para Dios, Dios se va a encargar de ayudarnos a salir adelante. Así en es. el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya una vez eh, terminado el PDF, eh, continuamos en el área de la página. El Elbundodecristo.net. Bien. Continuamos. Y es en vivo que estamos, hermanos. Es en vivo. Sí. Vamos a continuar y a sí, esperar verdad. que cargue. Sí. Esto, esto pasa solamente en el Google Chrome. Exacto, <risa> así es. Y puede conocer también lo que es el equipo MDC. El staff. El staff del mundo de Cristo. Y aquí están cada uno, los nombres y el, y el cargo que tienen cada uno, sí. cada función más bien que tenemos cada uno. Aquí está el consejo de administración, aquí estoy yo, Lutero Sosaar, como CEO fundador y presidente y sí. director general. Está Joana Reynoso como secretaria. Eh, en el área de los relacionadores tenemos a nuestro hermano Daniel Caminero, Josué, Josué Rivas, Natanael Aquino, Nicauri Castillo, Mayelin Espinosa, Daria Núñez y Yudelín Mata. Como publicadores tenemos a Jaquín Cuesta, Alberto Beltré y Dince Santana. Al igual que yo también soy publicador, pero no me puse aquí porque ya... Reabundamos un poquito, sí. ¿me entiendes? Entonces, en el, en el área de, área de, de fo fotografía... Están mis hermanos José Casado, Ángel Camposano. Antonio Polanco y Manuel Ignacio Y en el área de los colaboradores Un servidor, nuestra hermana Nicole Santana Joel Hernández, Germauri Canela Julio Nova, Lidiana Mata Lauribel Mata Lidania Mata, Lauribel Mata, la Mata Marielle y Marieli familia. familia Bien Entonces ya finalizando esa área De, de, de staff Nos vamos al área de contacto uh -huh. Que aquí cualquier duda o pregunta O sugerencia nos la pueden hacer directamente Llenando este formulario y poniendo su nombre y al igual que su correo electrónico Y escribiendo el mensaje También no duden en llamarnos, también nos pueden llamar al 1809 328 República Dominicana El horario que tenemos disponible es de 9 de la mañana a 8 de la noche Nos pueden llamar a esa hora que estamos disponibles para poder contestarle y ayudarle Ya finalizando, nos vamos a la, al inicio de la página Y le instamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como en Facebook, slash, mundodecristo.net, Twitter e Instagram, arroba mundodecristo, en YouTube, mundodecristo.mdc, al igual que en Google, mundodecristo.mdc.net. Así que Dios le bendiga, y para nosotros es una bendición poder que usted nos vea en estos instantes, y en estos momentos, porque Dios es bueno. Hay algo que yo quería tocar antes de eso. Queremos decir que más adelante en otro video vamos a sacarlo en cual eh, tenemos unas reflexiones sí. que el, el equipo MDCN estamos trabajando unos cuantos del, equipo, del staff Vamos a tirar unas reflexiones, eso va a depender más adelante cuántas serán semanales, si serán diarias. Eh, esto que ustedes pueden ver aquí es el, el, el t-shirt de la página. Sí. Aquí mi hermano Sosa tiene el, el, el blanco, yo tengo el gris. Bueno. Hay personas que nos han dicho que si lo podemos sacar azul. Bueno, pero más adelante eso está opción. Pero lo queremos decir que ya tenemos nuestro t-shirt y también creo que tenemos unos cuantos botones. También. Sí, también tenemos botones sí, y oh. también queremos decirle que somos de la página cristiana de la, creo que si no somos la única, creo que somos de las pocas que somos verificadas sí, en Facebook. Así es. Así también te, en, pueden estar en Wikipedia también. Mundodecristo.net. Ahí. Y pueden ahí ustedes información sobre sí. nosotros. Otro punto, conteniendo los brocheres, cualquier pedido o un proche que ustedes desea, uno, dos o tres o varios que desean, sí. nos lo puede hacer en contacto, directamente en la página contacto, la sesión de contacto. Y ahí también preguntarnos cuál es el costo y cómo pueden conseguirlo, que estaremos. Ayudándole en esa momento. O dejarnos un mensaje, mensaje en, lo que por llamada en, también. La, en la página web. Sí. O sea, en la misma página web nos puede dejar un mensaje. También está el correo electrónico ahí. En sí contacto, es. usted lo busca. Nos envía un correo electrónico. Y estamos aquí para ayudarle. Así es. Muchísimas gracias sí. por vernos. Y por prestar su atención sí, exacto. Esta no será la, la primera vez. O la última más bien. Que estaremos grabando un video más adelante. Según vayamos organizando lo mejor. Estaremos publicando videos en vivo concerniente a nosotros y a Mundo de Cristo punto net. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba luster sosa en todas, facebook, twitter, instagram, youtube. A mi hermano Ricky Sosa nos pueden buscar en su facebook como Ricky Sosa. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amen.